Es chévere porque en realidad es como que pasas rico, estás en un ambiente muy especial, estás trabajando, disfrutando de la compañía también de los otros colegas que normalmente no tenemos muchos momentos para compartir. Y de la compañía del corazón. Y de la compañía del corazón, exactamente, <risa> esa es la mejor parte. <risa> Qué bueno, pues vamos entonces de inmediato a aprovechar y a comenzar con las preguntas. ¿Quién va a iniciar? Bueno, sí, yo, yo me favor. propongo, sí. ¿Telemundo? Sí. Hola, buenos días, bienvenidos a Santo Domingo, bueno a Punta Cana también eh, la primera pregunta bueno, va a ser una en dos y los dos a ver si me la pueden responder ambos eh, en los Vibor Latinos vimos su presentación, muy hermosa por cierto, todos creo que quedamos encantados y demostraron que su amor es verdadero, me callaron la boca porque yo pensaba que era estrategia <risa> eh, ustedes consideran o piensan que en el mundo hace falta más amor eh, y lo segundo ¿cómo sería la boda perfecta de Carol G y de Anuel Doblea? No olviden son, si en el mundo hace falta más amor, pero sé que está tanta guerra en el mundo y todo eso. Si en el mundo hubiera más amor hubieran, fueron cosas negativas y la boda te toca. Si la duda te toca. No, pues en realidad ya la gente yo creo que sabe, hemos hablado muchas veces de que si hay un compromiso, estamos súper felices eh, viviendo el momento, o sea, no estamos... Rush, lo estamos viendo, estamos pasando súper rico. Ha sido muy especial porque respondiendo también parte de tu primera pregunta, eh, simplemente le mostramos a la gente que teníamos algo y la gente se conectó. Eh, y la gente se ha sentido inspirada de esta manera. Entonces, todo como en general ha sido muy especial. ¿Y la boda? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Ahí te, dejamos, te, te dejaremos saber. <risa> por favor, pregunta de este lado con la facilidad del micrófono. Mayra, de este lado, por favor. Que Univision quiere hacer una pregunta. A ver, ¿de qué o me acerco? Venga. Bueno, de primer impacto, pues, Anuel y Carolina, esta pregunta es para ambos. Mucho se ha dicho de su relación, no. eh, cómo muestran eh, su noviazgo a través de las redes sociales. Hay quienes piensan que esto es para obtener más likes y que es todo parte de una estrategia, como decía el colega. ¿Qué ustedes tienen que decir ambos a esos que piensan que es parte de una estrategia para obtener más likes. Que digan lo que digan no en el último hora, pues. Lo que es lo que digan siempre, lo que digan siempre es para que estemos felices. Y yo la amo y ya me y ya, eso es lo importante que la familia de nosotros nos ame y ya. OK. Hola. Hola. Acá? Vamos acá, acá, acá, acá. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a República Dominicana. Carol y Anuel, estuve viendo el like que hicieron recientemente. Y confieso, que los admiro más. Y pude ver un amor más real, más natural, yo digo, eh, de manera muy, muy independiente, muy, muy sincera. Eh, vi otra parte de ustedes, se sintió bastante sincera. Ahora a un concierto en República Dominicana y cuando mencionaban los países en los que van a estar presentándose, sentí algo especial por el país y se, se notó. ¿Qué están preparando? Eh, siento que va a ser algo diferente a lo que ha contarte, eh, haciendo va a ser así de picante, cuéntenos un poquito de esa presentación tan esperada. Primero, en realidad, es la primera vez que vamos a cantar ambos aquí, yo no he cantado todavía, eh, Manuel tuvo la oportunidad de venir a un concierto con Romeo Santos, pero es la primera vez que la gente va a ver como el espectáculo de, de Anuel y el espectáculo de Karol G y esta vez juntos, que en realidad pues es, es yo creo que una experiencia única, yo siempre le decía a la gente que tenían que ir a ver culpables porque no hay diciendo que no, no va a pasar en mucho tiempo una pareja en realidad que estemos haciendo un, un concepto como lo tenemos, que, que no se puede explicar, la gente tiene que ir a vivirlo porque está entre visuales, las bailarinas, los vestuarios, todo es muy especial y muy espectacular. Y pues además de eso, eh, eh, estamos conectados, tenemos familias, en especial Emanuel tiene, está muy conectado familiarmente con, con República Dominicana, entonces eh, ambos estamos súper emocionados, o sea, en realidad sí estamos muy emocionados, es el estadio, esperamos que la gente se dé la oportunidad de ir, que lo no vivan con nosotros, así que vamos a ver qué pasa. Sí, ¿Sí? yo siempre quise yo venir a cantar para pues no se me dio por lo que me pasó, pero desde que el cariño en el concierto de Romeo, estoy luego con la tener el completo. Así es bueno, vamos a continuar con las Oye, preguntas y tengo acá. la tuerca ya en espera. Oye, acá. La tuerca, por favor, que la que ha sí. estado en espera. Por aquí, qué nivel <ríe> de este caliente 20 que en el futuro canal 23 para Carol y también para Noel sus discos. ¿Alguno de sus discos estás promocionando Ocean? Es una canción que ha calado y yo que vivo entre mujeres, pues todas hemos conectado con esta historia de esta canción. Carol, es escrita por ti. Cuéntanos si parte de tu disco sigue esta misma línea bajando un poquito lo del movimiento o si es mixto. Y para Noel, para que responda de una vez, tu próximo disco, si ya lo no estás preparando, sé que sigues recorriendo el mundo, pero ustedes no se detienen y dentro de todo el movimiento, pues siguen reinventando. A ver Bueno, con Ocean han pasado cosas increíbles. Eh, era un álbum donde le estábamos apostando realmente a todo porque eh, tiene canciones como la gente ya escuchó canciones en guitarra, una canción en reggae, una canción simplemente en un piano y, y era un riesgo muy grande porque la gente pues esperaba un álbum urbano. Me pareció increíble que desde el primer momento en que salió mi álbum hemos estado número uno sin fallar un solo día eh, hablando en especial de República Dominicana, tengo seis canciones en el Top 50 de Spotify, que me hace sentir muy especial. Además de eso, es la primera vez que voy a estrenar dos de mis canciones en vivo y en show, aquí en el, en, en el concierto de, de República. Así que muchas cosas muy buenas pasando con mi álbum, eh, eh, vienen muchas sorpresas, todavía no es solo como que lanzamos el álbum, ya está ahí, hay una parte. Pero viene otra parte en que vamos a empezar a trabajar, y bueno, pues de eso se trata: de, de tomar riesgos. Y lo más bonito es que la gente lo haya aceptado y haya visto que eh, dejé salir las letras de mi corazón en un álbum, como las escuchaba en mi cabeza. Y el hecho de que la gente lo consuma y le haya gustado ha sido súper especial para mí. Y para ti, Anuel, estás preparando disco porque. Sí, no estoy preparando, disco es, incómodo, se vaya bueno, es muy bueno. Emanuel. Emanuel, Emanuel. Mi nombre. ¿Por qué la decisión de Eva que lleve tu nombre? Porque mi nombre significa Dios con nosotros. Ah, cierto. Y si el disco... triste triste, tu ya que estoy libre, tengo la oportunidad de trabajar lo mejor, pero lo que trabaja es realmente no fuerte y... Tengo featuring grandes, caros, os Osuna, El Alfa, Nicky Yante, tengo muchos featuring duros que... También te va a ser mil veces más que no te... Gracias, Anuel. Hola, Noel, Carol. Ustedes, a raíz de su relación, han vivido muchas experiencias, tanto buenas y malas. Anuel ha vuelto un poco más bueno, Carol ha dejado salir un poquito más de fuego. Entonces, ante todo eso, emocionalmente, ¿cómo, cómo le ha afectado el hecho de que fanáticos se han ido, otros han llegado, amigos se han ido, otros han llegado, por el simple hecho de ustedes estar juntos? Pues la verdad, yo he, ahí te digo que el hecho de vivir de esto, o bueno, mi filosofía de vida es decir, yo voy a vivir de esto, es pues que la gente aprenda a quererme como soy porque es muy aburrido tener que hacer un papel o tener que ponerse un filtro eh, no es que él se haya vuelto más bueno y que yo me haya vuelto eh, diferente de cierta manera cuando uno conoce a una persona que te hace sentir cómodo como eres él siempre fue bueno él siempre ha sido bueno, solo que ahora lo muestra con más tranquilidad y yo de cierta manera, todas las mujeres tenemos una sexy una atrevida, una más coqueta que nos da pena mostrar y yo de cierta manera pues con él me he sentido súper cómoda y los que vienen y se van que se queden los verdaderos, eso es lo único importante. O sea, es decir, que anteriormente la actitud que tomaban era como parte de simplemente del negocio, no ustedes mismos. Es que, ¿sabes qué? En la industria te, te presiona como que de cierta manera, y tiene que haber como que un, un, un cuadriculado de cómo tiene que ser para que encaje. Entonces uno, o por lo menos en mi caso personal, sí, obviamente yo eh, eh, me cohibía de muchas cosas por miedo, pero con el tiempo yo vivo como que soltando eso, y me he sentido con eso súper cómoda y súper tranquila. Exacto, es como yo soy yo, sí soy el mismo dejante, pero con más maduro y ya tomando decisiones, mejores decisiones y, y no cometiendo tantos errores. Anuel y Carol G desde Colombia, la emisora juvenil número uno Mix, la emisora que está comandando. Primero darle la bienvenida a los premiados, qué bueno que estén con nosotros aquí. Pero quería preguntarle a Anuel y si no puede responder, responde Carol G, ¿qué es eso que sabe hacer Carol G que Anuel no sabe hacer? Hablar. Y Carol Jean, si mañana tuviesen un hijo, ¿cómo se llamaría? Emanuel. Emanuel. Emanuel, ya lo tiene listo. Amén, amén. Por favor, arte y medio, que ya estaba en espera. Okay. Eh, facilíteme el micrófono, arte y medio, que ya estaba okay. en espera, por favor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a República Dominicana. Eh, Anuel y, y Carol, eh, ciertamente ustedes han tenido y, y, y se ha vivido muy intensamente la relación de ustedes eh, a través de las redes sociales que es donde podemos verlo, pero en, en el plano de la música son competencia. Y diversas premiaciones han estado en la misma categoría haciendo competencia. En la última oportunidad ganó carlos O sea, entre ustedes dos, ¿cómo manejan el ego, eh, el posicionamiento? ¿Existe esa rivalidad o cómo lo manejan? En la última oportunidad me ganó él. Eh. <risa> en la última, los bílboles, sí, en los billboards, el la que se ganó la, la categoría. Pero en realidad, de verdad, de verdad, es como que no... Nosotros nos hemos ayudado tanto como en otras cosas de la carrera, que los premios obviamente es algo que, que, que es como que te dan un, un, un chulito, como un check eh, a algo como que estás haciendo algo bien, pero tenemos muy claro que un premio no va a definir qué tan grande o qué tan exitosos somos, entonces tratamos de no tomarlo muy personal, pero la verdad sí es como que… Eh, bebé, tú sabes que <ríe> decimos como tú sabes que me lo voy a ganar yo, o tú sabes que yo soy la que me lo merezco, o no me lo miraron listo a la categoría de las redes sociales por no quitarte el premio a ti, porque tú sabes que nosotros nos damos la pelea y así nos la pasamos todo el tiempo, pero de una manera pues súper sana, natural. Bueno, recordar que ellos este sábado se estarán presentando en el Estadio Quisqueya parte de su gira de Culpables Tour 2019. Yo sé que mucha de la prensa que está acá también se dará cita en Santo Domingo para ser parte de esa cobertura. Tenemos a Díaz sí. en Q. Hola, eh, Anoel y Carol. Eh, hablaban eh, de ese concierto en la República Dominicana, Especial. ¿qué tanta influencia de la cultura o de la música dominicana tienen ambos? Y a Carlos, una pregunta particular, ¿como mujer dentro de la industria qué tan difícil ha sido? Bueno, primero hablando de lo de las influencias dominicanas, ambos cuando nos conocimos eh, acordamos con que eh, a ambos nos ha encantado demasiado la bachata de muchos artistas Creo que no solo de los más reconocidos, sino de ahí bajando, eh, eh, hemos coincidido en que nos gustan muchos estilos de música de acá. Eh, y en realidad, como mujer, ¿no? yo ya de verdad yo creo que la gente sabe que para nosotros las mujeres sí... Sí fue muy difícil, pero yo ya digamos que de cierta manera superé esa parte, ya siento que estamos en un punto donde qué bueno hablar de que ya lo logramos, de que ya estamos haciendo grandes cosas, de que hay otras artistas urbanas que, que nos estamos ahí dando la competencia de cierta manera, ayudándonos, abriendo un camino. Así que yo más que hablar de lo duro que fue, ya me siento muy orgullosa de lo que logramos y ya me siento orgullosa de que la gente escucha la música, nos quiere ver, quiere ir a los conciertos y esa para mí es la parte más especial. Muchachos, eh, para Televisa, Espectáculos, Televisa México, Ricardo Escobar. Carlos, has llamado la atención mucho en México, has llenado los titulares de los periódicos, porque te has unido a Gloria Trevi y decían los periodistas en México, cantan contra los hombres. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema que has hecho junto a Gloria Trevi? La canción eh, es una canción que yo escribí hace como un año y medio, casi dos, y nunca la saqué porque sentía que le faltaba algo luego me invitan a un... yo tengo una gira de conciertos con Gloria Trevi el próximo semestre eh, me invitan a esa gira y de cierta manera yo dije, bueno, Gloria Trevi y G tenemos estilos de música muy diferentes, pero si hacemos una canción, la gira va a tener mucho sentido. Y me acordé que tenía esta canción y Gloria Trevi todos sabemos que ella tiene la actitud, que ella tiene el criterio. Yo dije, las dos vamos a cantarle aquí al hombre que nos hizo esto, que nos hizo lo otro, como fue la actitud, la sacamos. Ha sido todo un éxito en realidad en México ha sido algo súper especial. Eh, ella es lo máximo, o sea, ella literalmente es lo máximo y la tiene súper clara. Y bueno, qué bueno que en México ha tenido un impacto especial porque precisamente de ahí han partido muchos shows y muchos eventos que tengo en México, han venido gracias a eso. Así que estoy muy feliz por el featuring, fue súper exitoso. Gracias, Carol. Otra pregunta para la Mi pregunta es para una primera para Carlos Para ti, ¿quién es más celoso, a Noel o tú? Y segundo, eh, Anuel, quiero que me digas... Recordamos, que... perdón, tengo una pregunta por medio porque estamos un poquito corto de tiempo. Ok, eh, la... me puedo terminar esta es Sobre la tiraera, Anuel, ¿no? ¿qué tú opinas? Porque aunque ahora está un poco más comercial, todo el mundo quiere saber tu opinión sobre esto de la tiraera, que antes no mucha controversia, y más que hace poco, un exponente que dijo que iba a hacer un tema, que es Brian Mayer, Haciendo referencia hacia ti contra tuya. Vamos tiendes? a enfocar un poquito, por favor, más en la participación de ellos, en los premios, en su gira. Vamos a trabajar un poquito más que, que parte de, de bueno, la esencia de, de lo que ellos están acá. Vamos a pedirle, por favor. Carol. Eh, la siguiente Carol, pregunta acá. Carol, Jean-Carol en una vez de Colombia. Uh -huh. Bienvenida acá a Punta Cana. Carol, sin duda, este álbum Ocean es... Sin duda, el álbum donde te resume mejormente el momento en el que está pasando en tu carrera. ¿Cómo se siente con ese álbum y la acogida que ha tenido en el público a nivel mundial? Es que sabes que el álbum es literalmente, a mí alguien me preguntó que describiera en tres palabras mi álbum y mi álbum es Carolina Giraldo Navarro, o sea, es simplemente lo que yo tenía aquí y, y esto va muy con la primera pregunta que alguien nos hizo acerca de si el amor mueve el mundo, si era importante. Y en realidad yo me he dado cuenta que simplemente me dejé llevar por cosas que estaba sintiendo. Y el álbum ha sido todo un éxito, lo que me demuestra que verdad hay mucha gente afuera que siente muchas cosas con falta de música con la que lo puedan expresar. Y creo que ese es el, el, el éxito de Ocean. Así que por ese lado, check en, mi, en mi lista hice el álbum como lo quería y así ha sido todo un éxito. Y, y como artista eso es lo mejor que nos puede pasar. Ah, bueno, yo, voy yo. <risa> de la Rega Colombia, ¿cómo estás? Bueno, voy bueno, soy yo. Anuel, eh, bueno, nos enteramos de que vas a hacer cine aquí en República Dominicana. Que vas a hacer cine, cine, cine. Con la gente de Caribbean Cinemas. Y quisiera que Caro nos, nos hable de la sorpresa del concierto. Sí, eso fue algo que a mi, mi manejador de mi equipo trabajó preparado, que... Desde que yo estaba preso, ellos se me han comunicado que se interesados en hacer la vuelta. Y sí, entonces, estamos puestos para esa vuelta y ya me he ofrecido para salir la peli, para, para otras películas también, que ahora este año tengo más puestos para, para esa vuelta. Vamos a cerrar. Hola, por Colombia, por favor, con shot. vamos a cerrar para el panel. El micrófono. El micrófono de este lado, por favor, si se lo facilita. Bueno, ven. ¿Cómo fue el proceso de creación del álbum? El álbum de Ocean empezó hace más de un año ya. Simplemente empecé haciendo música, solamente que el año pasado estaba en España siguiendo el mar. Y dije, yo creo que ya es momento de empezar a trabajar mi próximo álbum, quiero que se llame Ocean porque es el único lugar donde yo siento que puedo, eh, más que conectarme con el mar, conectarme conmigo misma. Y empecé a trabajarlo cuando eh, me gané el Grammy el año pasado. Dije, tengo que romper con mi álbum y de verdad eh, me puse en la tarea, me fui para una isla, me llevé todo mi equipo de trabajo. Y ahí terminamos todo lo que fue la parte de composiciones, de creación de vidmes, llevé mis productores, compositores, la gente con la que hice la parte de imagen creativa de todo, y ahí salió, y, y, y hasta ahora pues lo que escuchaste, eh, todo de verdad se hizo muy cerca al mar para que tuviera ese sentido y esa vibra unas últimas palabras de parte de Anoel de Carolina para eh, despedirse sabes que quiero escucharla a ella porque ah, tengo pues la conozco de Colombia ¡Mira, gracias una de la Mega Colombia no mira que te queríamos preguntar a los dos además qué pasó con la presentación que tenían en Pereira eh, porque hay muchas personas que nos siguen en redes sociales y están pendientes del de tour pues que tienen ustedes y están con muchas ahí, pero no saben qué pasó, ¿qué pasó? Súper rico que me hayas preguntado de eso porque es un momento de aclarar, ambos estamos súper tristes porque nos hemos visto envueltos en mala información, en, en cosas que de cierta manera nos hicieron ver mal y no teníamos conocimiento, nosotros no podíamos salir un día antes eh, de Miami a hacer ese concierto porque estamos grabando Videos, tanto del un álbum que viene de él como el álbum mío, yo todavía estoy en grabación de vídeos con distintos artistas, entonces con la agenda que tenemos nos queda muy difícil decir. Nos vamos a ir un día antes a esperar que el show sea el otro día. Todo estaba perfecto para salir, el avión tuvo problemas técnicos, se demoraron dos horas y media en cambiarlo, pero llegábamos a tiempo. Resulta que cuando salimos aterrizamos en Medellín, cuando aterrizamos en Medellín nos dijimos, bueno, ¿qué pasó? ¿por qué aterrizamos en Medellín? El piloto nos dijo que había sido porque había mal tiempo. Entonces, lo primero que hicimos para no quedarle mal a nuestros fanáticos fue poner un video, y hey, pasó esto, había mal tiempo, no pudimos llegar, estamos en Medellín, en un carro no lo vamos a lograr. Cuando después con el tiempo nos dimos cuenta que el problema ni siquiera había sido de mal tiempo, el aeropuerto llevaba no sé cuánto tiempo cerrado porque lo están arreglando, pero las mismas personas de verdad de la aerolínea por ese problema de que no se fijaron si estaban los permisos, si estaba abierto o no, nos lo hicieron ver de esa manera y por eso publicamos ese video que nos hizo ver mal entonces con la gente de Pereira si eso es un en vivo, si eso es un video si sí nos queremos disculpar yo en especial eh, amo esa ciudad, yo en especial he cantado en esa ciudad se lo dije 70 mil veces probablemente vaya a ser de lo mejor que te va a gustar de Colombia porque la energía la gente es súper urbana son súper reggaetoneros así que si nos están viendo, ambos estamos pediendo, mar quería decir algo es que de verdad queríamos hacer otro que video a mí me me chocó porque lo de encima porque fue lo que y al pasar de los días nos dimos cuenta que no había ningún mal de clima y como que yo lo vi como una parte de respeto porque me hicieron ver mal ante la gente y gracias a ellos nos pudimos, se pudo salir todo positivo como el promotor de, del concierto y ya tampoco poniendo la fecha que pronto se va a dar para, como decir, para Pereira y Carlos siempre me habla Pereira y todo el mundo, los otros cantantes que son fan los otros cantantes que llevan más tiempo en el género que yo. Me dicen que Pereira es una plaza bien importante, que son bien regatoneros la gente, que estoy, lo pedí para allá en verdad yo. Literalmente cuando me dijeron que era más de clínico, sí, sí. esperamos que no, yo estaba decepcionado, y, porque el que se ve mal es uno, pero ya con el favor de Dios no vamos a poder hacer el concierto y, y, y le he dicho que estaban esperando a Pereira lo vamos a repetir, se va a posponer, obviamente no hemos dado una fecha porque seguimos en turno, nosotros tenemos que terminar otras fechas que tenemos, pero sí si se va a dar pues muy pronto, estamos tratando de que sea lo más pronto posible, así que Pereira, así para finalizar, de verdad los amamos, ojalá todos los que estaban, porque vimos que el lugar estaba lleno, todos los que estaban vuelvan a ir y los que no habían ido, que vayan porque va a ser espectacular y que los amamos. Bueno, señores, claro, esta noche claro, G, la es y bien, bien, W A estará, oye, ya yo me voy por otra línea yo estoy ansiosa porque la noche llegue para verlos a ustedes, desfilar por la alfombra bailar con ustedes Echa. y sobre todo ansiosa Echa. también Echa. Porque, Echa. porque la Echa. próxima Echa. semana, ya el sábado, ustedes estarán Echa. en Santo Domingo en la presentación de Culpables Estudio 2019 así que señores, gracias a todos por la participación de este encuentro muchas, gracias. muchas gracias. Vamos a gracias